Ok, hey, ok, hey Zipla, dice, hey al par y me adueño del club, yo te puse Ronnie Fucking Dog el cuida de mi bando, más cocaine, drop como Pablo, voy para el top, no veo a ninguno 24 horas hice lo que tú no En tres minutos ya se vino de lo que imagino, hey, ayer me tiran en post, y en la calle soy su Dios, yo soy la allá Pero mira quién llegó. lo bendigo, soy el boss, hey. Vuelo alto, soy un gavilán. Arranca con tus venenos no de aquí a la gran. Yo sé quiénes se quedan, también los que se van. Si quieren guerra, bueno, me convierto en talibán. De esto, no sé tan modesto, es que yo te apuesto que ninguno se mide. Ah, lo pio como molesto, es que su talento lo hicieron con Brimbines. I'm in love with the coco, I got it, I got it Yo no quiero pauta, solo quiero puta. Tenemos la cone en Colombia la ruta, eh Ninguno llegan aquí, no te parece a mí entonces quién me para Yo cambio el flow cuando me da la gana Siempre activo el olorcito a marihuana La que le metí anoche puedo ser tu hermana Disculpa mala mía pana es que somos así en la mente millones como soy, entonces no mencione Porque a mí nadie me confunde no, no, no me agrada la hipocresía, la de lealtad el, texto, el interés no es real Si quieres dominio estoy hago de la mía se si habla si soy un agrandado y Sorry que me ría Ando con mi en Black Snow well, Top El que sabe, sabe de esto se hace llamar esto Black los fuego Bang Bang Que lo diga la people Le paso por encima y aquí no me quito Feliz firme como hop My beast don't love me no more ey. No te midas, soy el boss, el rey mía, Soy el god, de te ganar. Ya no quiero en Varios por y soltearon, me dejaron caer. Que no logré, era ni un poco, era lo que decían. Y ahora solo veo que me llenan el DM. Soy el flow en persona, los malas criados de toda mi zona. Tengo contacto con los masones. Así que mejor que tú no te la coma. Tengo usanos con hambre más cinco pepas de clona. El maldito flow en persona, tengo contacto con los masones. Así que mejor que tú no te la comas, tengo no con hambre, más cinco pepas de, de esto. Llego al par y me adueño del club. Yo te puse Ronnie Fucking God, Lou el cuida de mi bando. Más cocaine, drop como Pablo. Voy para el top, no llevo a ninguno. 24 horas hice lo que tú no. En tres minutos ya se vino.